Sí. porque seguimos, Camilita? Camila. Lo que dijo Anuel El AA. próximo tema. Camila. <ríe> Lo que dijo Anuel AA sobre su actual relación con Yailin, la más viral. En entrevistas recientes para Billboard, Anuel A se refirió a la relación que sostiene actualmente con Yailin, aunque aclaro que en este momento no se encuentran juntos. Mantienen una buena comunicación por Catleya, quien fue fruto de su corto pero intenso romance que terminó en matrimonio y posterior divorcio. Vamos a ver la declaración del propio Anuel A en la entrevista que concedió a la Billboard. Me escuchamos declaraciones de Anuel para, uh, para Billboard. Eh, mi opinión es que... Todavía estamos en el tambaleo de que si sí será cierto o no que por ahora ya han puesto un paro en su relación, ya que todavía sabemos que vimos de las redes, de que como siempre diseñé, y que no, hay que ver lo el de ellos, de ellos, de ellos, para ver si es de verdad que algo está pasando hasta ahora. Tanto Yailin como él no han borrado las fotos que tienen juntos, los stories, ni nada. Entonces, puede ser que estén pasando también por algún inconveniente en, en, en, en su matrimonio, porque recuerda que ahora Jailene volvió a resurgir en su carrera musical. Él está haciendo su, su vida ya por ahora en Miami, en esos lados, haciendo sus conciertos y actividades, que puede hacer que por ahora a la distancia se estén reivindicando las cosas. Pero, de todas maneras, sí, realmente ya no están juntos. Qué bueno de que Anuel ha madurado en esa parte y todavía y esté pendiente a la relación íntima que debe tener con su Hija recién llegada junto con Yailin <ríe> Y él también mantiene esta relación con los demás hijos Como él, claro en su publicación anterior Pero como él mencionaba fue un Para él la relación con Yailin fue corta Pero fue intensa, que la quería mucho eh, Fue alguien que cambió su vida por completo En cuanto a la perspectiva que él tenía Relaciones pasadas, pero todavía no algo como concreto pero Como que él hizo una cosa un día, el otro día dice otra Y no sabemos pero lo que sacamos bueno de aquí es que se mantiene en comunicación con su hija, que es lo primordial. Es así, ¿no? Cuando viene a ver, están medio separados, pero no dejados. Sí, sí. Uh -huh. Porque tienen comunicación y cuando viene a ver, se gustan todavía y siguen así, pero son dos, un artista muy famoso y otra aquí que es muy famosa. No tiene tanto por él y ella y viceversa. Pero eh, yo quiero que yo vuelva lo compadre mío. <ríe> sí. No, Dejamos mira. El primer cumpleaños, <ríe> yo considero que la mujer que ha hecho que no se aficia de verdad es Jaylin. Yo, yo entiendo eso. Ni Carol G en su tiempo. Atención, Villalona. Ni Carol G, ah. yo creo yo creo que la mujer... él no sabe lo que quiere tampoco el tipo está como pero más yo yo creo yo creo que se le, se le ha notado a, a anuel que la mujer que más loco lo ha puesto más, más porque como que conectó porque como que son la misma vaina sí, Su, sí. son delincuentes tiene química, los dos, tiene química. Con, son son rurales son ratre, o sea son gente ellos se compone ¿sabes sea que eh, sí, tú sabes que carol eh, G es más ¿Y ese tipo de cosas es más pop y es como más tú sabes eh, pero yo entiendo que Yailin y Anuel, ellos, eh, porque aquí el, el otro día estaban acabando, y que, y que no, porque buscate una deshumanización, de como que Anuel viene de los piantini, Anuel le también sí. un más. Pero lo, para tampoco es no, lo, lo, él lo el último de los pop el el es que aquí tiene que ponerse la capital. No, no, en la capital, tú sabes que es ah, de la bueno, sí, capital sí. también. Tiene que saber lo que quiere hacer con su vida. De los piantini de también. Él Tiene que saber lo que quiere hacer con su vida. Pero cuando después, obviando lo que dice ella siempre de regreso de Arillán, que de retiro. Cuando llega a un nivel así de que <risa> se quiera retirar de la música, tenga a su familia estable. Que no que se no quede bueno, Va a cantar hasta los, hasta los, hasta pero, los 80 años ahí, va a tirar canciones no, trap y trapezos. No, en un momento él se va a jartar, él, tiene que, él tiene que establecerse, tener algo no estable. detrás. Sé, pero con era toda la oficia era de Anuel, con Yaelin, según Anuel, ellos supuestamente se dejaron. entonces Él pues yo, dijo eso, él dijo eso, ahora si no es farándula para que la suelten en bandos, claro. cállate. ¿Qué? Puede <risa> ser. <risa> O para que ella luzca ahora con, uh -huh. sus, con su nueva carrera musical. Así sabes? es, así es. Pero ella debió de hacer <ríe> un video o el disco con Shadow Blow.